bueno eh, al principio de la clase estuvimos comentando la diferencia entre las pilas y las colas en la primera parte hemos visto las implementaciones dos implementaciones de pilas y hemos comprobado sus propiedades y ahora vamos a hacer lo mismo con las colas es decir, lo que vamos a ver es cuáles son las operaciones fundamentales de la cola y qué propiedades tiene que cumplir. Después también veremos dos implementaciones de la cola y en cada implementación vamos a comprobar que se cumplen todas las propiedades. Es decir, el mismo esquema. Pero recordad lo que decíamos, <coughs> que en una pila los elementos entraban y salían por el mismo extremo y de esa forma el último que llegaba era el primero que salía en una cola entran y salen por extremos distintos tiene dos extremos entran por un lado y salen por el otro este es el principio de la cola y este es el último de la cola por tanto el primero que llega a la cola es el primero que sale el primero en llegar es el primero en salir las operaciones tanto de pilas como de cola van a ser esencialmente la misma, aunque le demos distintos nombres. <ríe> ¿Cuáles son esas operaciones? Bien, las operaciones son vacías, pero ahora no es una pila, va a ser una cola vacía. La segunda, añadirle un elemento a una cola. Es decir, tengo una cola C, la añado el elemento X, y lo que hay es que añadirlo. Pero ¿dónde hay que añadirlo? Hay que añadirlo al final de la cola. El primero. ¿El primero quién es? El que está al principio. Es decir, que añadir... Eh, a, vamos. El que queda al principio no es el último que añadir. Está en el extremo contrario. El resto, lo que queda de la cola cuando elimina el primero. También, saber si es vacía y la última es una... Funciona auxiliar porque en la segunda representación tenemos que mantener un invariante que represente lo que vamos a considerar con las válidas, pero eso es más bien por cuestiones de comprobación y no tanto de cálculo. Lo que sí necesito entre estas cinco operaciones, que esencialmente son las mismas cinco operaciones que habíamos visto para las pilas, es qué propiedades se tienen que cumplir ahora para que no, para que sea una cola. Veamos, ¿cuáles es las propiedades que queremos que se cumpla? Primero, si yo tengo la pila vacía y le añado un elemento, entonces el primer elemento tiene que ser X. Bueno, el primero y el último, pues el único elemento que hay. Pero si la cola es no vacía, entonces yo tengo una cola, no, una cola. C, sí, inserto X. ¿Quién es el primero? El primero, cuando C es una cola no vacía, el primero ¿quién va a ser. El primero no es X, el primero es el primero de los que estaban, es el primero de C. ¿Y quién es el resto? Hombre, si es una pila que solo tiene el X porque inserta X en la lista vacía, pues entonces el resto va a ser la lista vacía. Pero si la cola es no vacía, entonces, si en una cola no vacía, yo le agrego un elemento, el resto, ¿quién es? Pues el resto, ¿qué va a ser? Tiene el elemento X. Le he quitado el primero. <coughs> luego, ¿qué es lo que me ha quedado? Me ha quedado el resto de la cola. Está claro la idea, ¿no? Y por supuesto, los dos de vacía. La cola vacía es vacía. Y si una cola le añado un elemento, desde luego no vacía porque tiene al menos ese elemento. Es el decir, estos son... Los seis, ...las seis propiedades que tenemos que comprobar... ...de cualquier implementación que hagamos de las colas... ...y vamos a ver también dos implementaciones... ...la primera implementación es la colas mediante lista ...pero esto lo vamos a ver también en, directamente en el código... ...vuelvo a cambiar... ...nos vamos al código... Control Y vamos a ver las colas con lista. Bien, aquí lo tenemos. Bueno, como siempre, el módulo se va a llamar cola con lista, que tiene que coincidir con el nombre del fichero. Y lo que vamos a exportar es el constructor, las cinco operaciones y la operación y la comprobación de si una cola es válida o no. Bien, ¿cuál va a ser nuestra primera implementación de cola? Bueno, lo vamos, a lo vamos a hacer simplemente con lista. Luego, ¿qué va a ser? Es una cola de elemento A, que es una lista de elementos de A, empaquetada uh, dentro del constructor C. Y tanto la función de mostrar como la función de igualdad pues voy a usar las que tienen por defecto bueno vamos a ver un ejemplo yo tengo esta cola esta cola que lo que estaba haciendo es lo que estaba haciendo es insertar vamos a ver aquí que lo he hecho ¿He insertado? pensarlo de la vacía. ¿Cómo estoy insertando? Como le he dicho, que el plegado va a ser por la derecha. Entonces, ¿quién es el primero que añado a la lista vacía? El 10. ¿Quién viene después? El 9. Por tanto, la cola va a quedar de esta forma. El último, eh, eh, el, el primero que ha llegado es el primero de la cola. El segundo, el tercero. Si la quiero escribir en el orden contrario, bueno, pues mirad aquí, ¿quién es el primero que llega? el 1, después de esta tratada, pues lo estoy haciendo e inserta de derecha a izquierda, con el fold R vamos a ver y se va, esta implementación podemos ir más rápido, pues muy parecida a la segunda de, de la pila, ¿cómo defino la cola vacía? bueno, por la cola vacía que va a ser? el constructor cola con la lista vacía ¿cómo añado un elemento a una cola? bueno, para añadir una cola, aquí tengo la cola C, y quiero añadirle el elemento. Entonces, ¿qué va a ser el resultado? E, el constructor de las colas. ¿Y quién es el contenido? C más X. Hombre, aquí también estoy escribiendo más de la cuenta. Esto lo podía haber puesto, y eso lo he dicho muchas veces, C... Eh, no, no, no, no. Cuidado, lo he dicho bien. Cuidado, cuidado, me estaba confundiendo. Y ahí está precisamente el problema. ¿Veis que ahí ya hay un problema de complejidad? ¿Veis que esta función deja de ser de tiempo constante y pasa a ser tiempo lineal? ¿Todo el mundo ve por qué es lineal? Bueno, ¿alguien ve por qué esta función es lineal? A ver, la idea... La idea es muy simple. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, no, lo que pasa es que tengo que recorrer la lista c, si la exactamente es porque se añade al final. Al añadirlo al final de la lista, si la lista c, esta lista, tiene n el elementos, entonces qué coste tiene la función? Tengo que ir pasando por los n elementos hasta llegar al final, que es cuando lo añado porque la complejidad de la concatenación es precisamente del orden de la longitud del, del, del izquierdo, porque la definición de concatenación es por recursión sobre el primer argumento. ¿Está claro no? Esto es una cosa mala, que la complejidad sea de orden lineal. Bueno, en nuestra segunda implementación, el objetivo es cómo podemos trabajar insertar elementos en lista pero que la complejidad no sea tan grande, que tenga una complejidad menor, exactamente bueno no, la, la función reversa no, no no disminuye la complejidad porque darle la muerta también es lineal y además tendría, eh, tendría que tener siempre no podría tener la lista al revés porque entonces eh, lo que he ganado con el inserto lo voy a perder con el resto. Es que una cosa lleva a la otra. Es que el problema está que ahora estamos añadiendo y extrayendo los elementos por extremos contrarios. ¿De acuerdo? Ahí es donde está el problema, que en una cola los, estres, los extremos son contrarios. Y si uno gana otro pierdo. ¿Vale? En la segunda implementación vamos a intentar un truco para que esto se puede, tenga una complejidad menor. Pero ahí está nuestro objetivo, bajar la complejidad del insertar sin empeorar la, la complejidad de los otros. Bien, ¿quién es el primer elemento de una cola? Bueno, si la cola tiene un primer elemento y el resto, ya está. Y si es vacía, vacía. Esta no tiene complejidad lineal, esta es de complejidad constante. Claro que si lo tuviese escrito los elementos al revés, si la cola lo hubiese escrito al revés, ahora esta es la que sería el lineal, porque tendría otra vez que recorrer la lista. ¿Vale? Lo, del, lo que dice Álvaro, sí, lo vamos a definir después de otra forma para que eso no pase. Pero es que tenemos que tener cuidado con los dos, con los dos, con las dos operaciones. Añadir por un extremo de, de la cola y extraer por el extremo contrario. Y la lista no me sirve, pues la lista. Es muy bueno para añadir elementos, pero es muy malo para coger el último elemento de la lista porque la tengo que, que recorrer. Bueno, vamos a la siguiente. El resto. El resto de una lista que tiene el primer elemento y el resto, pues, perdón, una lista, una cola que tiene el primer elemento y el resto, ¿qué va a ser? Una cola con el constructor. ¿Y quiénes son sus elementos? Sus elementos van a ser el resto... ...de los elementos de la cola inicial. Y si la cola es vacía, imposible. ¿Y qué significa ahora que la cola es vacía? Pues que la lista de sus elementos sea vacío. Y en este caso el válida lo he puesto solo por compatibilidad con el segundo. Aquí todas las, nuestras colas son válidas. Donde ya no van a ser válidas todas las colas es en nuestra segunda representación. Y esa segunda representación es donde está <coughs> digamos la parte más difícil del tema de hoy que es cómo puedo definir las colas para arreglar ese problema de eficiencia, el añadir por un extremo y extraer por el extremo contrario. ¿Alguna idea? Vale, espera un momento. Me he quedado sin amor. mientras ello por el agua <risa> no, no, no se quita a alguien se le ocurrió cómo hacerlo <risa> a ver la idea es la idea es, yo tengo que extraer por un extremo bueno y añadir por un extremo y extraer por el extremo contrario las listas para qué son buenas las listas son buenas se comportan bien cuando añado porque lo añadí, con, eh, añadí por el principio, esa es de tiempo constante. Pero entonces, lo que es malo es el extraer, pues se tiene que ir al otro. ¿Qué pasa si en lugar de usar una lista, uso dos listas? ¿Eso, eso mejoraría la eficiencia? es donde está la idea fundamental vamos a ver cómo es como decir una en la lista que estoy atendiendo y todos los que están llegando se están metiendo en la lista de espera pero se están metiendo por el principio sólo cuando la lista de los que estoy atendiendo se haya quedado vacía voy a la lista de espera y me lo traigo al otro lado pero como me lo traigo dándole la vuelta es como cuando dicen el supermercado y abren una caja nueva Dice que vengan en el mismo orden que estaban la gente. Bueno, la, igual, pero nosotros lo que es, bueno, abrimos una caja nueva y dice que vengan, pero en el orden contrario, porque, porque se, eh, lo que hemos estado formando es una. Un, lo hemos estado añadiendo como una pila y ahora lo queremos como una cola. Vamos a, vamos a poner las cosas mucho más concretas. Es decir, esta es nuestra nueva implementación, el módulo. Aquí lo único que tengo es el nombre, lo que exporto es exactamente lo mismo, pero ahora <coughs> voy a, <coughs> a, a representar la cola no con una, sino con un par de listas. ¿De acuerdo? Mirad, el constructor lo he llamado igual, y por defecto lo tengo, por defecto lo tengo, ...con la función de escritura estándar... ...es decir que me va a escribir... ...la idea que es... ...vamos a ver si esto se queda... <coughs> ...la idea... ...es que cuando yo vaya añadiendo... las funciones, ¿eh? ...vamos a ver... ...lo voy a ver primero en un ejemplo... ...vamos a ver... ...control-c... ...control-z... ...lo ejecuto... ...a ver... ...primero qué es lo que tenemos que empezar... ...para crear una cola ¿cuáles son las funciones? bueno, pues la función que tengo vacía ¿vale? mirad, esta es el primero los que estoy atendiendo y aquí los que están llegando, ahora le digo que en fin, me voy a las funciones fundamentales tenéis aquí, ¿cuál es la función para añadir un elemento? es la función inserta, le digo venga, inserta inserta el elemento 7 en la pila vacía vale ese elemento ¿dónde va a estar salir en la primera o en la segunda bueno el 7 está en digamos en la primera lista de espera pero si ahora le digo que en esta lista inserte yo que sé el 4 el en la lista anterior. ¿Ese 4 dónde lo va a poner? ¿En la primera o en la segunda? La idea es, lo va a ir añadiendo al principio de segunda, mientras que queda gente por atender en la primera. Vamos a ver. Lo inserto y el 4 está en la segunda. Si le digo que añada ahora, yo qué sé, el 9. ¿Dónde lo va a poner? La idea es, añádalo en la segunda lista. Pero la segunda lista es una lista. Y lo añade por el principio. Luego, ¿dónde lo va a poner? El 9 me lo ha puesto en la segunda, pero por el principio. Está claro. Y ahora uno puede decir, pues vaya tela. Yo no quiero que esté al final porque el 4 ha llegado antes. El 4, dentro de la cola, está antes que el 9. Pero no confundáis lo que se ve con la realidad las cuestiones no es por cómo se escriben, es cómo se interpretan entonces, vamos a ver si yo ahora quito el 7 ¿qué operación de las que tengo aquí es la que tengo que utilizar para decir, bueno, el 7 ya ha sido atendido, que salga ya del, del supermercado ¿cuál es la función que tengo que insertar? el primero no porque si le llego a esta lista de aquí pues sí, le voy a dar a esta lista un ejemplo. Esta va a ser el ejemplo. El ejemplo va a ser la lista anterior. Así que cuando yo le diga el ejemplo, bueno, es esa cola. Si yo le digo quién es el primero del ejemplo, el primero quién va a ser. El primero es precisamente el primer elemento de la primera lista. El 7. Pero si le pregunto quién es el ejemplo... Haber mirado quién es el primero no significa haber atendido al primero. El 7 sigue estando ahí. Pero si <coughs> quiero decir, venga, el primero ya se ha atendido. Lo quito de, de la cola. Eh, espérate, vamos despacio. Lo quito de la cola. ¿Con qué función lo quito? Con la función resto. Vamos a llamarle a este hace falta quito y me quedo con el resto del ejemplo si me quedo con el resto del ejemplo ¿qué es lo que va a pasar? el 7 desaparece todo el mundo de acuerdo ¿no? el 7 desaparece y ahora es como lo de abrir la caja del caje eh, una nueva caja en el supermercado ¿qué pasa con el 9 y el 4? pues cambian de caja se van a la caja primera se van a la primera lista. ¿Pero en qué orden? ¿Quién es el que llegó an antes? ¿El 9 o el 4? El 4 llegó antes. Luego, cuando le dé al resto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues, lo que ha dicho es, todos los que están en la segunda, que pasen a la primera. Pero, ¿que pasen a la primera con qué orden? Con el orden contrario, porque el orden contrario es el orden de la llegada. Entendéis más o menos el asunto. Y si ahora le digo que llega, por ejemplo, en, el, en esa lista, le digo, venga, ahora inserta el 5 en la cola anterior. ¿El 5 dónde lo va a poner? ¿En la primera o en la segunda? Venga, alguien, a ver si esto lo estáis entendiendo. En la segunda, efectivamente, le digo, añade el 5 va a la segunda, eh, ahora le digo, yo qué sé, el 3, ¿dónde lo inserta? ¿en la primera o en la segunda? ¿y en qué sitio? ¿al principio o al final? efectivamente, al, en la segunda, al principio, con lo que queda el 3,5, ¿está claro, no? y cuando empiece a quitar elementos, ¿de dónde los quito? A ver, mira, ahora hay. En la primera tiene dos elementos, la segunda tiene dos elementos. Voy a decirle, voy a atender al primero. ¿Quién es el primero de los que hay ahí? ¿El 4 o el 3? Efectivamente, el 4. Es decir, si yo le pregunto quién es el primero, me daría el 4. Pero en fin, por seguir las cuentas, y si ahora le digo el 4 ya se ha atendido quédate con el resto quédate con el resto de lo que tiene ¿qué es lo que me va a dar? venga, que alguien me escriba lo podéis escribir en la charla ¿cuál sería entonces el resultado? <risa> bueno, fin 9, eh, nueve, no, 9, nueve no Carlos ...9, 5, 3 es la representación... ...pero lo que me quedaría sería... ...9 en la primera... ...y el 3 y el 5 en la segunda... ...porque la primera... ...es decir... ...los, que, los elementos de la segunda... ...no pasan a la primera... ...hasta que la primera no se quede vacío... ...ese es el, ese es el acuerdo... ...es decir, todos los elementos entran... ...en la segunda por el principio... ...y solo pasan por él ...a la primera cuando la primera esté vacía... ...luego cuando yo diga el resto he quitado el 4 porque efectivamente el 4 es el primero pero la primera no ha quedado vacía con lo único que ha he hecho ha sido quitar el 4 y la segunda ¿cómo se queda igual estaba el 3, 5 y se queda con el 35 ahora quién es el primero de la última lista de la lista que tenemos en la pantalla el primero es el 9 y qué pasa si quito el 9 cuando le quite el 9 la primera lista va a quedar vacía, pero como la primera nunca puede quedar vacía, mientras que quede un elemento en la segunda, la, la primera ya tendría todo y dice que pasen lo de la segunda en el orden contrario, en el, que se en el que están, que es en el orden de llegada. En el orden de llegada, entonces, si yo le digo el resto del anterior, ¿qué me va a quedar. La primera queda vacía, pero el 3, 5 pasan a la primera. El 3-5 pasa a la primera, pero en el orden de llegada. Es decir, el 5 llegó antes que el 3. ¿Está claro? ¿Está claro o hace falta algún ejemplo más? Melisa si lo ve claro, Álvaro también. Bueno, Bien, están claros los ejemplos. Pues vamos entonces a... Definir las funciones con E. Además, si yo quisiese la primera función que voy a definir, es una función para que la escritura sea más fácil. Mirad, ¿cómo debería yo describir de para que coincida la escritura con la primera representación? Cuando yo tenga una cola que tiene primera lista XS y segunda lista y IS. Y yo digo que la escriba, ¿qué es lo que tiene que hacer? El constructor C, y después me tiene que enseñar la lista, pero ¿cómo? Primero los elementos de la primera lista de XS, y a continuación los elementos de la segunda lista, pero en el orden contrario. ¿De acuerdo? Es decir, mira, si yo le digo, C1 va a ser la lista. <coughs> a ver. C1 es esta lista, ¿vale? Es la lista que he obtenido añadiendo por la derecha, el primero que llegó fue el 10 y después han ido llegando los demás. Entonces, si yo le pregunto quién es C1, mirad, en C1 el primero y los demás, bueno, llegó el 9, llegó el 8, papá, papá, pa, pa, pero está extraño en, en el orden contrario. Cuando le diga que escriba la lista, ante, eh, que escriba la cola, Uh, C1 Pues está escrita la cola, el primero de la cola es el 10, después el 9, ta, ta, ta, ta. está claro, ¿no? Bueno, y eso es lo que ha hecho esta función de escritura. Pero de momento, vamos a seguir con la escritura por defecto y solo al final, cuando terminemos la exposición, cambiaré, le quitaré la, de, la, la función de escritura por defecto y le pondré la nueva. ¿Vale? pero para que se quede serían más claro qué es lo que está pasando, porque si no es que nos ocultamos los detalles a, a nosotros mismos y las cosas se hacen más complicadas. Bueno, pues tenemos que definir, pensar que tenemos que ahora una cola es el constructor con un par de listas. Primera lista, lo que estoy atendiendo y segundo es la lista de los que están llegando. Y que lo que quiero es que la primera lista Nunca esté vacía mientras tenga la segunda elemento. Entonces, ¿cómo construyo una lista vacía? Pues la lista vacía es bien claro, ¿no? Es el constructor de listas. ¿Y cuántos elementos estoy atendiendo? Ninguno. ¿Cuántos elementos hay en espera? Ninguno. Esa es la lista vacía. Fijarse que, otra vez, la lista vacía, ¿quién es? Esto. Cuando yo le diga que escriba la lista vacía, no me escribe el par de listas. Me escribe simplemente la lista vacía. Porque al pegar la lista vacía con la lista vacía, me da la lista vacía. Ahora, ¿cómo inserto un elemento? Por ejemplo, <ríe> supongamos que tengo la cola 1 que tiene estos elementos. Estoy atendiendo al 10 y en la espera, pues está la lista del 1 al 9. Bien, <ríe> mirad que esta lista, visto como una cola, es el 10 y después. Estos están aquí, pero están en el orden contrario. Cuando yo le diga que inserte un elemento, el 12, ¿quién fue el último que había llegado aquí? El último que había llegado aquí era el 1. Luego el 12, ¿dónde lo tiene que añadir? El 12 lo tiene que añadir al principio de la segunda lista. Es decir, el 12 lo tiene que poner al principio de la segunda lista. Y cuando le diga que me escriba la cola correspondiente después de haber insertado el 12, efectivamente y lo tengo, pero si sí lo que le digo es que inserte el 12 en la lista vacía mira que no aparece en la segunda, aparece en la primera y cuando le diga que lo escribe, me escribe este, porque el 12 ahora aparece en la primera y no en la segunda porque lo que quiero es que la primera nunca esté vacía si hay elementos en la segunda, es decir, llega se pone en la segunda que le no, no, no, no la segunda no, a la primera que no hay nadie ya pues ya está, en la primera ¿vale? ¿y eso cómo lo hacemos? bueno, pues añadí un elemento por entrada Uf, me está diciendo que me está quedando sin batería bueno vale. por defecto yo el elemento, el i se lo añado, la segunda e, la segunda lista, es ese se lo añado aquí, a la segunda se lo añado al principio de la segunda fíjate que siempre estoy añadiendo por el principio que era el problema que tenía en la primera implementación. Ya lo tengo al principio de la segunda. Pero ahora lo que tengo que hacer es normalizarlo. ¿Normalizarlo qué significa? Pues que la primera no esté vacía mientras haya elementos en la segunda. Es decir, ¿qué significa normalizar? Pues si la primera se ha quedado vacía, ¿qué le decimos? Coge los elementos de la segunda, dale la vuelta y pasa a la primera. Pero si la primera tiene elementos... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nada, déjalo porque no hay nada que normalizar, porque no se ha quedado vacía y por tanto no hay que decir vamos a atender a los que estaban en espera. ¿La definición cómo es? Pues es bien simple. Si la primera ha quedado vacía, ¿qué hay que hacer? Coger la inversa de la segunda, ponerlo en el primer lugar y ¿quién queda esperando? Nadie, porque todo el mundo lo he puesto ya en la primera, en el orden en que había llegado. Por eso quiero que sea una cola. Pero si la primera no es vacía, si la primera no es vacía, pues no tengo que hacer nada. Devuelvo P y se acabó. ¿Ha quedado claro la función normaliza? Bueno, pues es el invariante. Y quiero que siempre sean listas de esa forma. Bueno, y una vez que lo tengo, ¿cómo cojo el primero? El primero que envasé. El primero, si tengo la lista, la cola, es eh, el 10, ¿quién va a ser el primero? Pues el primero de la cola va a ser el 10. Ahí no hay ningún problema. ¿Por qué nada más que se puede dar este caso? Aquí que le estoy diciendo. Si en la primera hay un elemento, ¿quién es el primero de la cola? Pues el primero de la primera. ¿Por qué aquí estoy seguro que la cola es vacía? Hombre, porque si la primera no tiene elementos... Como siempre, las colas van a estar normalizadas. La segunda no puede tener elementos porque se hubiese tenido, se hubiesen pasado a la primera. Está claro. Bien, más complicado es el resto. Mirad, vamos a hacerlo un poco más despacio. De Yo digo: construye una lista que empieza con el 5. Ese es el primero. Después, y el 5 ya lo tengo en la primera. Inserta el 4. Inserta el 4 me va a dar este 4. Inserta el 7. Como la primera no está vacía, me la inserta en la segunda. Y si le digo que me lo escriba, ¿quién es? Primero está el 5, y después ¿quién está? Estos dos, no, pero en el orden contrario. Pues el primero que llegó fue el 4 y después el 7. Bueno, ahora viene el problema. Cuando yo de esta cola, la cola 2, le diga que me dé el resto, me vengo aquí, ¿de dónde quito un elemento? De la primera, quito el primer elemento de la primera. Pero en ese momento... La primera me queda vacía, pero si queda vacía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Normalizar. ¿Y normalizar qué? Decirle a los de la segunda que pasen a la primera el, el orden contrario. Luego, ¿el resto quién va a hacer? Pues el resto es el 4, 7. Es decir, fijarse, estos dos que están en 5 lo he quitado y el 7, 4 han pasado a la primera, pero... En el orden contrario. Si ahora le digo inserta el 6, el 6 ¿dónde se va a insertar? En la segunda. Si le digo quién es el resto, quito el 4, pero como la primera no queda vacía, en la primera me queda el 7, pues ya está. Ha quedado claro más o menos la definición del resto, ¿no? Bueno, pues una vez que, tened, eh, que está clara la idea, si la... O la es vacía? Es decir, tanto la primera como la segunda son vacías. Error. Si no, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si no es que en la primera hay un primer elemento y un resto, el primero lo quita y se queda con el XS. Y en la segunda se queda. Pero es obligatorio normalizar. ¿Por qué? Porque el XS podía ser vacío. Y aquí no puedo dejar vacío y s con YS no vacío. Por eso tengo otra vez que normalizar. Y la última función saber si es vacía o no. Si es vacía, eh, simplemente para comprobar si es vacía, como siempre que la primera que queda vacía, cojo los elementos y lo paso, los elementos de la segunda y lo paso a la primera, la única posibilidad es que los elementos de la primera lista sean vacíos. Y por último, la función válida, ¿Qué significa que una es válida? Bueno, pues lo que tantas veces hemos estado diciendo. Es válida significa que o bien la primera válida es que la primera no sea vacía. Entonces, si la primera no es vacía, seguro que es válida o que sea vacía. Pero si la primera es vacía, quien tiene que ser vacía también es entonces la segunda. Y por eso, en este caso, la Vacía 5 no es válida, porque la, la primera es vacía, pero la segunda hay elementos. Bueno, mirad que cuando he hecho la definición del tipo, solo he derivado la función de escritura, pero no la de igualdad. ¿Tendría sentido haber derivado la de igualdad? ¿Por qué creéis que no es derivado la de igualdad? Porque no he hecho venga, como dije, hice en la primera implementación, la igualdad, la igualdad de lista. Si dos pares de lista son iguales, ¿las colas son iguales? O al revés, si dos pares de lista son distintos, ¿las colas son distintas? ¿Qué crees? ¿Hay colas distintas que den valores distintos? Hombre, pues sí, porque se puede quedar eh, los primeros, después los segundos, pero la cantidad de elementos. En fin, yo tengo cinco elementos y pongo dos en la primera y tres en la segunda. También podría haber puesto tres en la primera y dos en la segunda. ¿Cambia eso la cola? No, la cola es la misma. ¿De acuerdo? Como tenga los elementos distribuidos, no afecta a la cola, afecta a la representación interna de la cola, pero no a la cola en sí. Por tanto, ¿qué significa que dos colas sean iguales? Pues dos colas van a ser iguales cuando tengan exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, eh, a ver, ¿la cola quiénes son los elementos? Vamos a, coger, a considerar los elementos. Si yo tengo una cola que tiene... En la primera lista el 3-2, en la segunda lista el 5-4-7. ¿Quiénes son los elementos de esa cola ordenado? El, tro, el 3 y el 2 que estaban en la primera, pero después los de la segunda en el orden de llegada, el 7-4-5. ¿Cómo los defino los elementos? Hombre, pues son los de la primera más los elementos de la segunda en el orden contrario. ¿Y cuándo voy a considerar que dos colas son iguales? Por ejemplo, que era lo que os decía antes. Estas dos colas son iguales, el 3, 2, y el 547 o el 3, 5, 4, 7. me van a dar los mismos. Ahora que aquí haya puesto dos elementos y aquí haya puesto tres, me da igual que haber puesto aquí uno y aquí cuatro, porque a la hora de unirlo, cuando digo, venga, vamos a formar ya la cola con, la, con los dos pares de listas, me van a dar la misma cola, porque tienen los mismos elementos en el mismo orden. Bueno. Y por supuesto esta no. Esta no, pues aquí esta empresaría Vamos, si buscamos los elementos. A ver, lo voy a hacer aquí. Control C. ¿Quiénes son ya? A ver. Vaya. Aquí. Esta. Es W ¿Quiénes son los elementos? De esta cola. Pues sería el 3, 2 y después viene el 5, 4, 7, pero en el orden contrario. Es decir, los elementos de 3, 2, 7, 4, 5. ¿Quiénes son los elementos de esta otra cola? Escapo el W. Elementos de esta cola. Es lo mismo. Eh? No, el problema no es ese. El problema es... ¿Por qué en este caso no son iguales? Ya está, es que ese no era el problema, era otro. ¿Por qué no son iguales esas dos colas? A ver, el problema es otro. Exactamente, porque esta no es válida. Esto no es una cola válida. No, no puedo... Quiero que cuando... Compare por igualdad, asegurarme de que las colas son válidas. Y como la primera tiene la primera lista vacía, pues se acabó. Entonces tengo que decir dos cosas. Que la, o tres, que la primera que estoy comparando, que el C1 sea válida, que el C2 sea válida y que los elementos sean iguales, que la lista de sus elementos ordenada sea igual. Y esa es esta definición. Tiene que ser válida la primera tiene que ser válida la segunda y los elementos de la primera cola tienen que ser igual a los elementos de la segunda. mira que era lo que pasaba en el primer ejemplo. ¿Y cómo digo que esa va a ser la relación de igualdad que me usa para cola? Pues igual que antes. Lo que digo que si los elementos de... los elementos, los, los tipos A se puede comparar por igualdad las colas de elementos de tipo A también. ¿Y cuál es la función de igualdad? Igual que antes dijimos, la función la función para mostrar. La función de igualdad es la función igual cola que hemos definido. Bueno, lo que nos queda, bueno, nos quedan varias cosas. Pero lo primero es cambiar la función de escritura. Sí, Le voy a decir, no la derive, sino que lo que voy a hacer es definir la función de escritura escribe cola y esa es la que voy a utilizar es la que voy a utilizar eh, vaya por dios a ver, quito esta región bueno, y esa es la que voy a utilizar ¿qué efecto tiene este cambio que acabamos de hacer? hombre, lo mismo que antes mira que si ahora le pregunto Quién es E1? que me va a responder. Bueno, escribiendo más. S1. Eh, vaya control. Voy a grabarlo, voy a cargarlo. Le digo quién es uno y me lo da exactamente. Si en fin, me lo había dado bien, veis que ahora que lo he cargado, me da exactamente con la función segunda, con el escribe cola, no con la representación primera que era el par de listas. ¿Ha quedado claro el asunto, no? Bien. Bueno, pues la ventaja está en lo de que siempre estamos añadiendo por el mismo lado. Estamos añadiendo, lo que pasa es que como tengo dos listas, siempre añado por el principio de las listas, que es la que tiene complejidad constante, y solo... Para trabajarlo con cola, le damos la vuelta. Lo que tenemos que ver es que nuestra segunda representación sigue teniendo las propiedades de las colas. Bueno, lo mismo que antes. Cojo una implementación, igual que antes, definimos un generador de cola. Este es un poquito más complejo. En fin pero lo explico aquí, estoy. aquí lo que le estoy diciendo es que lo va a generar aleatoriamente pero esto es 30 veces más frecuente el segundo caso que el primero, en el segundo caso es que dé la lista vacía hombre, que la dé alguna vez pero no mucho después que elija un número entre el 1 y el 100 que construya una lista el vector of n es una lista de elementos arbitrario de longitud n y lo que tiene que hacer es Crear la cola. ¿Cómo? Insertando en la lista vacía los elementos de XS. Y eso es el generador de cola. Bueno, ya digo que esto no os preocupéis mucho, pues esto siempre se os da. Lo importante es comprobar las propiedades, ya que tenemos cuál es la primera propiedad. Que si tengo la, la lista vacía, inserto un elemento, el primero tiene que ser X. Y si la cola no es vacía, por ejemplo la cola va a ser, la cola se prima inserta ella en vacío y es un elemento cualquiera y en esa inserto x entonces el primero es quien va a ser es el primero de C'. el resto de vacío es vacío y el resto de insertar en una no vacía quien va a ser pues va a ser inserta x en el resto y todas estas voy un poco rápido pero todas estas, veis que sin ningún problema, si le digo que las compruebe, bueno, pues todas estas las iba comprobando. La vacía es vacía, insertar un elemento en una vacía es no vacía. Esta es lo antes. Lo que pasa es que también tenemos que ver, aquí es donde interviene lo de válida, que los elementos que me están saliendo, que todas las pilas son válidas. La pila vacía es válida, y al añadirle un elemento a una pila válida la pila que se genera sigue siendo válida es decir que nuestra función de inserción deja eh, el ser válida como un invariante y lo mismo, si la lista es válida y no es vacía entonces el resto de la lista también es válida y con eso hemos comprobado todas las propiedades pero fijarse hemos comprobado todas las propiedades con la primera implementación. Si la quiero comprobar con la segunda, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente con esto y ya haríamos la, la comprobación de las propiedades con la segunda sin tener que cambiar nada más, nada más que, el, la, implementación que estoy, la implementación que estoy usando. Bien, os he puesto también ya una relación de ejercicio con pila. La relación de ejercicio la tengo aquí porque os voy a comentar cómo se hace uno. Mirad que esta relación es muy simple. Eh, porque con las pilas es muy parecido a lo que ya habíamos hecho con, con las listas. Entonces, os van a sonar mucho. Pero hay una diferencia que aquí no podemos hacerlo con los patrones. No tenemos los patrones de las pilas. Entonces, ¿cómo sería? Bien, primero... Primero, para que esto funcione, lo tenéis que importar. Estos ficheros, el fichero de pila y el de el de pila con tipo de dato algebraico y el pila con lista, eso lo tenéis en la página de la asignatura. <coughs> Vengo aquí, tengo que cambiar otra vez para irme al navegador. Bien, si vais a la página de la asignatura, bueno, lo que hemos estado viendo es el tema 14 y el tema 15, lo tenéis ahí. Y si os vais al principio de la página, aquí tenéis los códigos de los temas. Dentro de esos códigos tenéis el de pila con tipos de datos algebraicos. Lo tenéis aquí, que es exactamente lo que hemos estado viendo. El pila con lista. Eh, las propiedades de las pilas, también tenéis colas con listas, colas con las dos listas y las propiedades, estos son los seis que hemos estado viendo en la clase de hoy. Entonces, para poder hacer los ejercicios, el ejercicio lo tenéis en la página de ejercicio, si vais aquí, tenéis la relación 25, entonces cogéis ponéis esos ficheros pero lo tenéis que poner en el mismo sitio las implementaciones en el mismo sitio y lo que tenéis que hacer es elegir una es decir o elegir la primera representación o la segunda o la tercera que es la tercera bien la tercera es que tanto lo de pila como lo de cola todo esto lo tenéis en jacar es decir si ustedes vais a jacar voy a ponerlo un poquito más grande, aquí tenéis donde están todas las librerías, si buscáis la librería I1M, igual que hemos visto la librería de primo, la librería de vectores, la librería de matrices, buscáis la librería I1M, pues encontráis una que es los códigos del curso, ta, ta, ta, que estamos enseñando. Bien, son los de vuestra asignatura. Bueno, mirad que aquí está la librería. Y lo que hemos estado viendo, bueno, las pilas, las colas. ¿Veis? Aquí tenéis el manual, como de todos los demás. Aquí está explicado las pilas y los ejemplos. Tenéis todo Ahí. incluso lo mismo aquí está el de cola incluso podéis ver el código y ese código bueno, pues el que hemos estado comentando bueno, ¿cómo se instala? pues la instalación, para hacer la instalación lo único que hay que hacer es con cabal igual que GNU Pro, igual que todo cabal usate, abrís una consola y en una consola le dais cabal usate y cabal instalar y 1m una vez que lo tenéis instalado pues lo podéis usar igual que poníamos data bueno pues aquí 1 y 1m punto pila bueno pues ya tenéis la librería de pila en funcionamiento que queréis la de cola pues ponéis y 1m punto y así con todas las que vamos a ver a lo largo del curso bien lo que decía es que esto en fin si a alguien le falla lo de la actualización os he dejado los dos métodos. Uno es bajándola y el otro es importándola, instalando las librerías de todo y usando ese. Yo, en la medida de lo posible, aceite y no, no tendréis que estar importando una a una. Bueno, pues vuelvo otra vez al código, o bueno, aquí mismo lo puedo comentar. Mirad, el primer ejercicio lo que queremos es Definir una función fil para filtrar. Igual que habíamos definido la función filtra para las listas, filtrar para las pilas. La función filtrar, ¿qué tiene? Primer argumento, una propiedad. Por ejemplo, el ser par. Segundo argumento, una pila. Por ejemplo, esta pila de aquí. El ejemplo P1 que os he puesto aquí. Varios ejemplos que son los del 1 al 20. Y si les digo que filtre en la pila, por el ser par, ¿qué es lo que me va a dar? Pues los elementos de la pila, que son pares. Bien. Eh, a ver. Bueno. ¿Cómo definimos la función? Pues la función va a coger un predicado y una pila. No lo puedo hacer por tipo, porque yo no tengo el constructor vacío, ni tengo el constructor P. P. Porque yo no sé cómo está. Porque eso son cosas internas. Nada más que puedes utilizar lo que he exportado. Que es lo que está ahí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que voy a hacer es descomponer la pila. Y siempre le pongo, os recomiendo por eso. Eso lo vamos a hacer en un entorno local. Y en ese entorno local, dos variables. CQ, que voy a hacer? La cima de Q. Es decir, el elemento que está encima. Y DQ, que es? Lo que queda de la pila cuando le quito el Q. Eh, más o menos son con nombres mnemotécnicos 6 y DQ. Pero, ¿qué casos se pueden dar? Ahora, los casos que se pueden dar son que la pila sea vacía. Pues si la pila es vacía, ¿Y, ¿y filtro cuánto queda? Nada, me va a devolver la pila vacía. Que la cima de, de Q cumpla la propiedad. Pues si la cima de Q cumple la propiedad, ¿qué hay que hacer? Filtrar con la propiedad P el resto de la, de la pila eh, de Q. Y eh, después, ¿qué hay que hacer? Eh, la cima, añadírselo aquí, porque hay que añadirle la cima, porque la cima sí cumple la propiedad. Y si la cima no cumple la propiedad, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente filtrar en el resto está claro la idea no es decir las definiciones y como esa es el resto de la relación porque el resto de la segunda como bueno, el segundo ejercicio que pues en una pila es aplicarle a todos los elementos de la pila sumarle de 7 bueno pues en lugar del 1 que va a quedar 8 en lugar del 2 el 9 bueno pues esa la tenéis que definir pero mira que esa definición va a ser muy parecida a la que tenéis y, eh, hablando también de, la, de las cosas que tenéis, decimos, bueno, y en el examen, ¿cómo me acuerdo de las que de lo que puedo usar y no puedo usar? Bien, si vais a la parte de documentación, en la parte de documentación tenéis una que es el manual de las funciones de los tipos abstractos de datos, con ejemplo. Este se tiene acceso en el examen porque ese está en eh, en WSS y ahí tenéis todos los tipos veis cuáles son las funciones que podéis usar en la relación de ejercicio pues las que podéis usar son las del tipo pila y aquí tenéis podéis usar vacía con minúscula por supuesto la función apila la función cima la función desapila de y el efacía ha quedado claro más o menos alguna pregunta antes de terminar Bueno, hago yo la pregunta más tonta. ¿Se sigue escuchando o se ha perdido otra vez la voz? Alguien que alguien diga que sí. Vale, Javier. Pues nada. Entonces, con esto terminamos la sesión y escribí las soluciones y nos vemos el miércoles que viene, porque la semana que viene todavía hay clase y la siguiente es la Semana Santa especial que tenemos este año. Vale. Bueno. Pues ir saliendo de la sesión y yo os esperaré hasta el final, hasta la semana que viene. Yeah. Mm-hmm. <clears throat>